Entonces, eh, al final de todo yo lo que querían era matarme, entonces yo le dije, no, vamos a llamar a la policía para yo devolverlo entonces, y allí fui y se lo devolví. Anteriormente tenían conflicto ya. Sí, tenían conflicto con mi mamá porque era en mi casa. Eh, de mi casa yo cogí la lavadora y la empeñé y un inversor, pero que mi mamá había mandado los cuartos para sacarla. En tanto que la vocera del Comando Noreste de la institución del orden, Xiomara Arias, expresó.